Good night Good night How are you, jefe? Nah jefe, pues como que, cómo ando? Pues bien contento, feliz, disfrutando la vida a lo máximo Eh? Este, pues ya sabes Siempre estando en un espacio Extraordinario Porque pues Todo lo que pasa en lo exterior para mí, es dominado por mi interior y mi interior es un espacio poderoso entonces todo lo que pase por afuera ya es dominado por mí yo le doy interpretaciones, significados Y esos significados e interpretaciones son extraordinarias, jefazo, eh Nah, pues... La vida... La vida es bonita. Cada momento... Todo depende de uno. Dependiendo... De lo que tengamos por dentro, jefe. Le dije al Cris, este... Porque empezó pues a decirme, empezó a llorar de que, de que dormía en la calle. Y este, y yo le dije, le dije, ¿sabes qué, Chris? A veces yo duermo en la cajuela de mi carro. <coughs> duermo en la cajuela de mi carro. <risa> Nada más este, para ver qué se siente. ¿Eh? Duermo en la calle, allá afuera de mi casa, a ver qué se siente. ¿Eh? Pero lo importante es disfrutar de todo. Disfrutar de las estrellas, disfrutar de disfrutar de la vida, lo que venga. Estamos de pasada aquí, nada es permanente. Solamente sufrimos porque tenemos la creencia de que, de que las cosas deben de ser de alguna cierta manera, de que debemos de seguir algunas ciertas cosas, tener nuestra casa, tener esto, tener lo otro. Y que si no es así, pues entonces ya somos menos. Entonces, eso es pura falsedad, que pura falsedad, pasó. Debemos de disfrutar cada momento, lo que sea, lo que sea. Ver el lado bueno a todo. Disfrutarlo. Pobreza, riqueza, lo que sea. Hay que disfrutarlo. Todo es pasadero. También le dije al Chris que... Le dije al Chris, mira, Chris. Todos... Creamos a un mejor amigo o a un peor enemigo por dentro. Le dije, entonces cuando estás triste, te sientes pues depresivo, de que no vales nada, de que es una basura, etcétera, Ese es tu peor enemigo interno, el que te está diciendo, al que lo estás escuchando. pero si escuchas a tu mejor enemigo tu mejor enemigo te va a decir que hay que disfrutar de cualquier cosa lo que sea, si duermes en la calle bajo las estrellas, bajo la luna que tu casa es el cielo, es el mundo tu techo, son las estrellas ese es tu mejor amigo el que te hace sentir bien entonces tú tienes la opción Chris Escucha a tu peor enemigo o escucha a tu mejor amigo. Tu peor enemigo te baja, te baja los ánimos, te hace sentir desempoderado, triste, depresivo, que no vales nada. Tu, peor, tu mejor amigo te dice que es bonito estar, dormir bajo las estrellas, que es bonito disfrutar de la vida, cada momento, lo que sea, que todo es pasadero, que todo pasa, que no te preocupes, que disfrutes. Que estás respirando el aire, que estás viendo todo lo que está pasando a tu alrededor y dar buenos significados. Ese es tu mejor amigo, Chris, el que te mantiene empoderado. Eso es lo que le dije. Entonces, pues sí vi que algo le cliqueó en el cerebro porque le cambió su voz. <ríe> y, y eso es, fue para todos. Escucha a tu, mejor, a, tu peor, a tu peor enemigo por dentro Ese te, cuando, estás, cuando te sientes desempoderado, triste, depresivo Y ves las cosas pues De alguna manera que te hacen sufrir Es que estás del lado de tu peor enemigo Y cuando estás rodeado de un caos Pero tú te sientes contento, centrado, tranquilo Entonces Uno está escuchando a nuestro mejor amigo Y pues, yo prefiero escuchar a mi mejor amigo y estar siempre riéndome, carcajeando, disfrutando de todo lo que sea. ¿Eh? Estar del, del lado de mi mejor amigo interno. Todos tenemos una voz que nos aconseja, todos. Cuando tenemos una decisión, que queremos hacer algo, siempre tenemos una voz que nos dice, Oh, no es cierto, no vas a poder. O tenemos una voz que nos dice, oh, si sí, puedes, cómo no, sigue adelante. Entonces nosotros tenemos la opción de escuchar. De escuchar al peor o al mejor. Escuchamos al mejor, nos sentimos bien, disfrutamos la vida a lo máximo. Escuchamos al peor enemigo, nos sentimos de la patada, nos culpamos, nos sentimos una basura. Nos sentimos una víctima, desempoderados, atrayendo lo peor de la vida. Nen Hay que escuchar a nuestro mejor enemigo Y vivir la vida como una nube Flotando ¿Qué pasa si le avientan una pedrada a una nube? Si le avientan un Balazo a una nube O si ofenden a una nube ¿Qué pasa? Absolutamente nada Pero cuando uno escucha al peor enemigo Se convierte en una piedra ¿Qué pasa cuando le avientan un balazo una piedra? Ahí se queda la bala adentro Entonces jefe Escuchar a nuestro mejor amigo Convertirnos en una nube Y flotar en la vida Todo está bien jefazo No te preocupes, todo está perfecto Todo está muy bien Aquí mira Estoy en, en el Holiday Inn Un lugar muy bonito encuadrado, <risa> ¿Eh? caminando, este, leyendo el libro de Bhagavad Gita y este, pues mandando mensajes a diferentes personas, empoderándolos. Y en realidad todos creamos nuestra realidad. Todos tenemos el poder de decidir lo que queramos. Siempre es bueno o malo. Uno tiene la opción de irse a lo oscuro o de irse a la luz.